Nosotros en México hemos llevado a cabo Encuentros del movimiento mexicano Afectados por las represas Y siempre hemos tenido la presencia del MAVI Con mucha solidaridad, con mucha presencia Y yo creo que todos los pueblos y las organizaciones Que participamos en este proceso mexicano eh, Estamos muy contentos por esa solidaridad Y hemos aprendido muchísimo de su organización y de su lucha Y nos da muchísimo gusto eh, que festejen los 20 años Y les mandamos un fuerte abrazo también Y también muchísimo a, Cariño y solidaridad y gratitud por las, eh, compartir sus experiencias con un movimiento mexicano contra las represas. Y felicidades.